Ok chicos, esta mañana la verdad es que no me he despertado para nada bien Y ya no puedo más chicos Ya estoy cansado de esto Ya estoy cansado de que El 80% de los que ven mis videos No están suscritos ¿Pero qué demonios les pasa? ¿Qué? ¿Creíste que iba a hacer un video quejándome? Pues no Aquí no hacemos esas cosas Hoy vamos a hacer un video donde yo les voy a pactar un compromiso Y ustedes dependiendo de lo que diga se pueden suscribir o no Y no les voy a mentir, antes pensaba hacer un video quejándome de los que no se suscribían Y pasé como media hora así A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente pero bueno, después de esto decidí que lo mejor era mostrarles por qué se deberían suscribir a este canal y por qué esto los va a beneficiar. Dicho esto, mi propuesta es esta. Si te gusta el respawnables y quieres saber todo lo relacionado con este juego, este canal es para ti. A partir de hoy me voy a comprometer a traerte el mejor contenido de respawnables en español, al menos en español. En este canal encontrarás mucho contenido de valor sobre este juego, desde videos especiales como tops y retos de respawn, hasta información, notificaciones de los nuevos eventos y guías completas para mejorar en respawnables, así que si estás iniciando en el juego, este canal te servirá de mucho. Y nada, si te convence todo lo que va a haber en este canal, suscríbete y déjame ahí en los comentarios tres corazoncitos verdes si ya eres parte de esta hermosa comunidad de compis. Y listo chicos, la verdad es que este video tuvo que ser el primer video de mi canal, pero bueno, nunca es demasiado tarde. Al día de hoy algo que me alegra bastante es que somos 845 compis suscritos a este canal. Ya lo habrán notado porque ahora el número de suscriptores está en público a comparación de antes que no se podían ver. Y esto porque me había propuesto dejar el número de suscriptores en oculto hasta que lograra salir de mi presa y hacer un plan con los próximos videos que voy a subir a este canal. Así que ya saben próximamente van a ver muchos videos así que suscríbete si no quieres perderte ninguno de ellos porque todos te van a servir mucho para tener una mejor experiencia jugando Respawn además de que de vez en cuando te vas a reír un poco Pero, hey, las risas no faltaron, ¿eh? así que nada para el próximo mes espero que lleguemos a los mil suscriptores y cuento con el apoyo de todos ustedes para que compartan este canal en grupos de respawn, en chats y con todos sus amigos que jueguen y estén interesados en respawnables. Así que nada, cuento con ustedes y disculpen si los asusté con el título y la miniatura, pero veía necesario hacer esto porque resulta que hay mucha gente que ve mis videos... Y no están suscritos, así que nada, si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Espero que puedan pasar un buen fin de año con sus seres queridos y vayan preparando sus palomitas para todo lo que se viene en este canal. Por último, feliz día de los inocentes, mírate esta lista con mis mejores videos que te aparecerá en 5 segundos. Y nada, un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete.